¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un vídeo de rumores, filtraciones y posibilidades para el próximo Pokémon Presents que ya sabéis que es dentro de un par de días y que reaccionaremos en este canal, por supuesto, con vosotros, ¿vale? Así que, vamos, sin más dilación, a darle caña. Bueno, para el que esté un poco perdido, que sepáis que se anunció un Pokémon Presents para el próximo día 27 de febrero a las 2 del mediodía hora UTC, por tanto en España será a las 3 del mediodía, lo veremos juntos en streaming, no quiero que nadie se lo pierda, por favor, todo el mundo aquí a reaccionar conmigo en directo, ¿de acuerdo? Y bueno, como detalle, además de que habrá un Pokémon Presents, lo interesante es que dijeron que va a durar como por lo menos 25 minutos, 25 minutos de Pokémon Presents, es una absoluta barbaridad, aunque hay que tener en cuenta que esto lo dice la versión japonesa, chicos. La versión americana dice que va a durar 20 minutos, ¿vale? Por tanto, como que no se sabe exactamente cuánto va a durar, yo apuesto porque van a ser eh, 25, porque al fin y al cabo, a lo mejor se refieren a... estos dicen for about 20 minutes, por tanto, quiere decir que alrededor de 20 minutos, por tanto, puede ser más hacia 25, y eso es lo que espero, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y como detalle, este es el anuncio oficial, como veis hay un mini vídeo que vamos a ver, me voy a poner los cascos, aunque tampoco hay mucho que ver porque dura 15 segundos Pero hay algún detalle interesante, ¿vale? Básicamente lo vais a ver aquí un momento, es una televisión, un montón de Pokémon que hacen un circulito Y Pokémon Day 2023, mucha celebración, todo perfecto, diréis, Eko, ¿para qué coño me enseñas esto? O sea, yo aquí, ¿qué he visto? ¿Qué he visto? Pues hermano, has visto muchas cosas que no has visto Lo vas a ver <ríe> Fíjate en esto, compañero Lo primero Estos Pokémon que estás viendo aquí Son todos de primera generación Y dirás, bueno, vale Que sean de primera generación no me dice nada, ¿no? O sea, sí, bueno, les encanta hacer cosas con Pokémon de primera generación Ya, ya, ya Que sí, lo que tú quieras Fíjate Todos de primera generación Sin excepción Absolutamente todos Y dices, bueno esto no significa nada, vale, esto no me dice nada, vale, vale, tranquilo, ojito a esto. Vale, chicos, ¿podéis decirme, por favor, cuáles son los colores que se están utilizando en este anuncio? Azul, rojo, amarillo e incluso un poquito de verde, compañeros, un poquito de verde por aquí. Eso quiere decir, hermanos, que algo de la primera generación vamos a tener que ver, yo solo pido, por favor, que no nos estén tiseando, ¿no? Ahí, pues, unos remakes otra vez de canto o algo por el estilo, porque la gente se va a quemar. Yo no quiero nada de primera generación. Lo pido y lo deseo, por favor. Yo sé que hay un montón de juegos que si sí, Pokémon Go, Pokémon Café, Pokémon lo que tú quieras, pero no me saques remakes de primera generación porque estoy ya lo que viene siendo. Hasta lo, lo, lo que vosotros sabéis Y chicos, esto no puede ser casualidad Que utilicen el verde, el azul, el rojo y el amarillo Justo los colores de la primera generación eh, Obviamente no es casualidad A mí me da mala espina Y espero que no haya ninguna cosa rara de primera gen Lo pido por favor Porque ya, de verdad, yo no sé si soy el único No sé si soy el único Pero estoy muy cansado de primera generación Y esto es una seña muy clara ya veremos lo que sale, pero bueno Seguimos analizando el hecho de la duración de este Pokémon Presents, Chicos, si dura entre 20 y 25 minutos Quiere decir que va a ser el Pokémon Presents prácticamente más largo Quitando el del 18 de agosto de 2021 Que duró 27 minutos Sería el más largo después de ese prácticamente Porque, fijaos, todos duran 20 o menos Por tanto, va a haber muchas noticias Y, eh, bueno, así como detalle deciros que eh, seguramente se, se anuncien los Pokémon... Perdón, el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura, como muchos estamos deseando Y es ya como Vox Populi Por tanto, es posible que también nos anuncien algún Pokémon nuevo Ya en los DLCs, eh, se, cuando se anunciaron, básicamente nos regalaron este Slowbro no el es, Bueno, realmente nos regalaron el Slowpoke Que no podíamos evolucionar, o sea, una cosa súper extraña Pero, eh, bueno, es posible que hagan algo así, sinceramente Es posible que nos... Suelten algún Pokémon nuevo, una forma regional nueva de cara a ese anuncio de los DLCs, ¿no? Por eso os traía yo esta imagen para que lo tengáis en cuenta, que hay muchos Pokémon nuevos en estos DLCs y puede que el, el próximo día 27 veamos algún Pokémon nuevo de estos. Y ojo, ojo, porque CentroLinks nos anuncia que PokémonSleep.com redirige al Pokémon Peasants de mañana. Bueno, de pasado mañana, perdón. Por tanto, esto es casi 99, 100% seguro. Que Pokémon Sleep será anunciado mañana eh, Exactamente, pues no sé si saldrá la fecha O simplemente pues el año, a lo mejor 2024 Habrá que verlo, habrá que verlo Pero chicos, yo no entiendo Por qué está todo el mundo tan como loco Con este Pokémon Sleep O sea, es que todo el mundo está Que Pokémon Sleep parece importante Y va a ser otro juego más Que no va... Bueno, no sé si ni si es un juego No, no lo va a tocar ni el Tato Y está la gente hypeadísima Yo te juro que... Me explota la cabeza, yo me importa un rabo, o sea, de verdad, me, me da exactamente igual Y eso, el hecho de que Pokémon Sleep se anuncie para, eh, en este Pokémon Presents, da un pelín, un pelín más de credibilidad a esta filtración que salió hace ya un huevo Que la ha visto todo el mundo, mira, 21 de febrero, ha salido ya hace cuatro días y todo el mundo la ha comentado, pero yo no la he comentado porque, me, o sea, huele Huele a tufo desde aquí, huele a fake Pero bueno, lo comentamos, habla de Pokémon Sleep de que viene en 2024 Podría ser, podría ser, no lo sé Dice que abre con un vídeo celebrando los 27 años de Pokémon, tal y pascual Y bueno, pues nos dice que hay un nuevo evento de Raids Que entiendo que como termina justo el de Pikachu Pues es posible que anuncien un nuevo evento de Raids Ya sabéis que el de Pikachu está ahora mismo en directo Tenéis vídeos en el canal sobre ello Y también tenéis mi servidor de Discord para hacerlo en equipo si queréis eh, pero es una, un evento que es solo una vez y solo ahora, por tanto, hacedlo, me cago en San Pato, que luego vienen los lloros. Y puede que anuncien, pues, no sé, un nuevo evento de raids de Pokémon GO, bueno, pues habrá que ver, no sé si para y Púrpura habrá uno nuevo, habrá que ver, no lo sé. Pokémon Café R Remix, una reimaginación del Pokémon de móvil, del juego de móvil clásico, bueno, ok... Veremos si esto puede. Es que no sé. O sea, sinceramente, yo lo del Café Remix, Café Remox, Pokémon Sleep y Pokémon Slop. De verdad que me tiene un poquito. Un poquito cabreado. Que no salga nada de Pokémon Masters aquí. Que no salga nada. Es, es raro, huele, huele raro de Pokémon Unite, no sale nada, es raro, porque siendo un Pokémon presente tan largo, seguramente haya cosas de Pokémon Unite. El año pasado había Pokémon Unite, había Pokémon Sleep, perdón, Pokémon Sleep, Pokémon Café Remix, había Pokémon eh, Go, había un montón de cosas. Ya me extraña que sea todo de la saga principal prácticamente, ¿no? Pokémon Ultimate Mystery Dungeon Trailer, un nuevo juego usando eh, una nueva IA desarrollada para generar mazmorras eh, expansivas como nunca se ha visto antes, ¿no? Bueno, ya salió hace poco, se filtró, que habían registrado eh, el nombre de Pokémon, de, de la compañía que hizo Pokémon Mundo Misterioso, eh, bueno, para por ahí. Eh, la gente está rumoreando muy fuerte un nuevo Mundo Misterioso. Y chicos, solo pido, por favor, que no sea un remake del Exploradores del Cielo, ni de la Oscuridad, ni del Tiempo, ni de eso. Por favor, que no sea un remake. Esos juegos son muy buenos, muy buenos. Tal y como están, no hace falta hacer un remake, no hace falta volver a sacar esos juegos, son muy buenos tal y como están, y no quiero un juego nuevo, de, o sea, otra vez jugar al mismo juego, si quiero jugar al mismo juego, juego el que está, que para eso existe, y se puede jugar, pero bueno, ya sabéis cómo es Pokémon, que le encanta vender más y vender más con la misma mierda siempre, entonces bueno, es posible que hagan eso, que, que sacan este, uno nuevo, genial, uno nuevo, por favor, me lo compraré y lo jugaré y lo gozaré, pero el mismo... ¡Oh! ¡Qué ganas de venderlo siempre lo mismo, hermanos! ¡Es increíble! Pokémon Diamante y Perla viene a Switch Online. Yo espero, sinceramente, que esto... Mmm, bueno, que me da igual. Pero, por favor, si hay algo de la primera generación de canto que tenga que ver con algo de esto, que lo traen a Switch o, o a yo que sé qué, alguna cosa extraña que los ponen con Online, yo que sé, cualquier mierda, pero que no sea un remake ni nada por el estilo. Pokémon Leyendas, la Torre Quemada. Esto es súper fácil de imaginar. Eh, molaría muchísimo, sinceramente, molaría muchísimo Igual que si hicieran un Pokémon Leyendas de quinta generación O de sexta, o de lo que les saliera a ellos del, del Nepe Me encantaría, porque obviamente Pokémon Leyendas estuvo muy guapo Sinceramente, estuvo muy guapo Fue un refresco espectacular para la saga Y yo lo firmaría, pero vamos, con creces Y aquí nos dice que vienen los dos pases de expansión El Summer Break y The Deep Abyss Ok, eh los nombres son un poco extraños, poco representativos, para tener el 3 de marzo y el 30 de junio, es creíble. Bueno, 3 de marzo sería demasiado cerca, seguramente, o sea, me sorprendería. Y 30 de junio, también demasiado cerca del otro, ¿no? No sé, bueno, no me acuerdo en qué fechas eran los anteriores, pero me sorprendería mucho. Y por último, tráiler eh, para terminar de los remakes de quinta generación para 2023. Bueno, esto es un fumadote increíble, porque si ya nos hacen un teaser de Pokémon Leyendas, es raro que nos saquen un teaser o un tráiler de Pokémon mmm, Remakes. O sea, es como que para mí no tiene sentido que nos hagan dos teasers de dos juegos nuevos. Esto es fake. Esto es fake al 99%, hermanos. O sea, yo es que... de verdad. Mmm. Pero bueno, nos ayuda a pensar qué es lo que podría venir y eso es bastante interesante. Finalmente, ¿qué va a venir? Pues van a estar hablando de Pokémon Unite durante 5 minutos, 3 minutos durante tal Pokémon GO... 4 minutos Pokémon Sleep y finalmente, pues, los DLCs. Esa es mi apuesta. Yo creo que va a ser sencilla y plana. No creo que nos muestren nada extra además de los DLCs, sinceramente. Pero, ojo, si fuera así, por lo menos el Mystery Dungeon, ¿eh? el mundo misterioso, yo no me quejaría porque a mí me flipa esa saga, sinceramente, me gusta mucho. Este verano me he jugado otra vez el Exploradores del Cielo, que es brutal. Os lo recomiendo al 100% si no lo habéis jugado porque es increíble. Y bueno, pues veremos chicos, dejadme en los comentarios cuál es vuestra apuesta, me gustaría mucho leeros, leer qué es lo que os gustaría que mostrasen, qué es lo que esperáis de verdad, siendo un poco tal, eh, dejadme un comentario interesante sobre el tema, porque creo que os voy a leer mucho y creo que va a estar bastante bien. Y nada más compañeros, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios de verdad vuestra opinión, qué es lo que os gustaría y qué es lo que esperáis, y nos vemos en el próximo vídeo, chao, chao.